Hola, hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Les invitamos a que tomen sus asientos. Eh, bienvenidos, igual a todas, a todes, quienes nos siguen en la transmisión, a este panel que se llama El protagonismo de los movimientos y las organizaciones sociales en la coyuntura actual. En esta, la novena conferencia del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, eh, que hoy se celebra en Ciudad Universitaria. Mi nombre es Gabriela González Ortuño, yo soy profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de aquí de la UNAM y es un honor estar moderando esta mesa esta tarde con eh, personalidades muy destacadas tanto desde el punto de vista activista como académico en nuestra América Latina. En primer lugar eh, vamos a hacer una pequeña eh, ronda de 10 minutos para cada eh, participante y después les daremos unos tres o cinco minutos para que puedan eh, intercambiar, que haya una retroalimentación entre las ideas que nos presentan. Entonces, les voy a presentar a nuestro panel. En primer lugar, eh, les presento a David Adler, él es coordinador general de la Internacional Progresista. Fue asesor de la política exterior del senador Bernie Sanders en Estados Unidos. Bienvenido, David. Tenemos también a Camila Olín Pérez Murcio, ella es parte del colectivo Educación Justa de aquí de México. Hola Camila. Aplausos. Tenemos a Natalia Quiroga Díaz, ella eh, es coordinadora del grupo de trabajo Claxo Economía Feminista y Emancipatoria, es coordinadora de la, de la maestría en Economía Social en la Universidad Sarmiento, y pertenece al Instituto del Conurbado de la Universidad Nacional de General Sarmiento en Argentina. Bienvenida, Natalia. Aplausos. Contamos también con la presencia de Rosana Fernández, de la Escuela Nacional Florestan Fernández y pertenece al Movimiento Sin Tierra en Brasil. Bienvenida. Eh, también está con nosotros Moira Millán, Mapuche que es defensora de derechos humanos y de la madre tierra, escritora y co-coordinadora del movimiento de mujeres indígenas por el Buen Vivir. Bienvenida. Muy bien, entonces vamos a darles 10 minutos a cada uno, o a cada una, y vamos a comenzar con David, por favor. Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Hay mucha presión no solo en ser el primer presentador, pero mucho más en ser el único gringo aquí en el panel y el único hombre también. Es decir, no voy a gastar mucho tiempo porque gastamos demasiado como en mi país y de mi género. Quería hablar o quería iniciar la sesión hablando un poco de lo que nos une, que es la solidaridad internacional. Estamos aquí en una conferencia que incluye a fuerzas de todas partes del hemisferio. Pero querría hablar de los usos y los abusos de ese concepto para, como una provocación para la mesa, para que podamos profundizar, y tengo que pedir perdón por mi, mi español, voy a, voy a intentar, pero bueno, solo para que sepan que es, sufro un poco por mi, por mi español, pero bueno, para que podamos profundizar el concepto y hablar un poco más de, de cua, qué significan los lazos internacionales entre todos nosotros. Porque eso es mi cargo en la Internacional Progresista donde coordino la cooperación internacional entre varios partidos, movimientos, sindicatos, etc. Entonces, quería empezar observando una paradoja brutal en el uso de la palabra solidaridad. Que por un lado, lo usamos muchísimo, es como la palabra más importante para nuestra lucha. Pero para otro lado, es como un buzzword que todos usan. Es decir, ¿qué significa la solidaridad cuando la jefa del FMI está hablando de un nuevo espíritu en el FMI? Es la solidaridad cuando está ahogando, por ejemplo, a nuestros amigos y compañeras compañeros en Argentina. Entonces, quería preguntar a cada uno en el país y todos que están aquí asistiendo a la mesa, ¿Qué significa para nosotros esa palabra solidaridad? ¿Qué significa para cada movimiento social y cada lucha que está presente en esta mesa? Yo, personalmente, yo veo tres abusos principales de esta palabra. Abuso número uno, muy relevante aquí en esta charla, es cuando la gente usa la palabra la solidaridad para significar simpatía. La simpatía ay, que en mi corazón... Rompe observando la tragedia en X o Y país. Es decir, que hacemos la solidaridad como un gesto retórico. Me disturban mucho esos tweets. I stand in solidarity. Estoy en solidaridad con el pueblo X. Entonces, hemos vacía, vaciado sí, el concepto de la solidaridad para, para utilizarlo para, para significar la simpatía. El segundo uso de esa palabra, yo pienso, es cuando la gente usa la palabra solidaridad para referir a la caridad. Cuando mi país, por ejemplo, dona un billón de dosis de la vacuna de COVID y dice, ese es el espíritu de solidaridad, al mismo tiempo de que están guardando, defendiendo sus derechos a la propiedad intelectual. Entonces, ¿qué significa la solidaridad cuando la gente está usando, hablando de la caridad? Y la tercera, vinculado, pero para mí aún más peligroso, es cuando la gente usa la solidaridad, que es un concepto que refiere a la transformación, a la lucha, para intervenciones que solo garantizan la continuidad. Es decir, cuando la FMI dice, vamos a seguir apoyando a los pueblos del mundo, significa vamos a seguir ahogándoles en deuda, Ilegítima y insostenible. Entonces, querría poner esas cosas en la mesa porque quiero pensar juntos en qué significaría volver al raíz de ese concepto, que es la responsabilidad mutua. No sé cómo se traduce eso, como dijo nuestro compañero Marx, pero The Brotherhood of Deeds, que es una solidaridad en acción es decir, una solidaridad de internacionalismo. Y para mí, hablar de esos abusos, de esa palabra, de ese concepto de solidaridad, es muy importante porque provoca a nosotros interrogar por qué hemos llegado aquí, por qué hemos llegado a un concepto tan débil, tan flácido, tan, tan inútil de la solidaridad. Yo pienso es porque nos falta una infraestructura muy desarrollada, muy potente para coordinar todas las luchas aquí. Y quiero aprender mucho más, porque tenemos aquí, por ejemplo, representantes de tantas luchas que han logrado construir esta infraestructura a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y también en muchas partes a nivel internacional. En mi trabajo yo veo a mucha gente que sí tiene la ambición de expresar su solidaridad de México a Chile, de México a Brasil, de México a Argentina, pero no sabe cómo. No tienen un vehículo, no tienen una infraestructura en que pueden contribuir o en que entienden la necesidad de una estrategia de unidad y la expresión de solidaridad. Entonces, esa es la cosa que queremos hacer e intentamos hacer en la Internacional Progresista. Acabamos de cumplir dos años nuestro segundo aniversario en esos dos años hemos aprendido y crecido mucho desde un, una propuesta media absurda media loca a una nueva internacional que incluye a movimientos a partidos a sindicatos que representan millones de personas en todas partes del mundo en ese proceso hemos visto el poder de la herramienta de solidaridad internacional en dos ejes un eje del mundial a local, es decir, cuando podemos movilizar a apoyar a cualquier lucha representada en esta mesa. Cuando vamos, por ejemplo, trayendo a parlamentarios, personas de comunidades indígenas, de, por ejemplo, de los Estados Unidos y Canadá, de activistas de justicia climática, a juntar en la lucha por la vida en Brasil, a una la, la, movilización más grande, más masiva en toda la historia de Brasil en agosto del año pasado para defender los terrenos en la, en la Amazon contra la política de genocidio, genocidio de Bolsonaro en Brasil. Entonces, podemos hablar de una solidaridad que lleva ese sentimiento, que lleva ese, esas ganas de, de apoyar y estar juntos en la lucha, de nivel mundial a nivel local, y podemos hablar también de la necesidad de construir una cosa que nos lleva de nivel local a nivel mundial. Eso parece medio sencillo, pero estamos hablando de una visión de internacionalismo y solidaridad muy ambicioso. Yo pienso que no es suficiente que, conoce, que, que, nos, que conozcamos a gente de otro país, otros países. No es suficiente tampoco que intercambiamos. Ese momento y esas crisis requieren la construcción de nuevas instituciones, de un nuevo frente, de nuevas iniciativas que nos unen y que da carne, que da contenido a ese concepto de solidaridad. Entonces, estoy muy emocionado de escuchar hoy de las historias, las propuestas, las visiones de cada lucha representada aquí en esta mesa. Me siento culpable por hablar tanto para iniciar la mesa, me voy a callar después, eso les prometo, pero quería poner es, esa um, confusión conceptual en la mesa, porque si estamos aquí cada uno para escuchar a esas in intervenciones, pero sol no solo para escuchar, para planear, desarrollar nuestras propias estrategias, para apoyar a varios pueblos representados en toda esta conferencia de Claxo, para seguir construyendo un nuevo hemisferio, como dicen los, los mexicanos hoy, una nueva relación en América, va a ser necesario que no paramos a nivel retórico, que no paramos a nivel de intercambio mensual, sino que sigamos construyendo algo y pensando en qué significaría la unidad estratégica entre todos y todas y todos aquí. Muchísimas gracias por abrir espacio en esta mesa para esta contribución y espero que, que sea útil para abrir una conversación más amplia. Muchas gracias, David. Yo te dije David, perdóname. Pero bueno, eh, es muy interesante escuchar las voces del sur en el norte, ¿no? O, o estas posiciones. Y creo que es muy interesante lo que planteas respecto a qué hacemos con el término solidaridad, porque para muchas, muchos y muchas de nosotros eh, es parte de la vida cotidiana, ¿no? Pero claro que, que tenemos que politizar los términos pero lo conversamos ahorita en la segunda ronda. Eh, mientras tanto, vamos a presentar a Camila Olín Pérez Murcio. Camila, te damos la palabra. Mucho gusto. Soy Camila Olín. Eh, en lengua de señas se mencionaría así. Y Olín, eh, N, ajá. Entonces, eh, a mí me gustaría dar la conferencia completa en lengua de señas mexicana, la verdad. Lamentablemente, pues, estudié en escuela pública donde no hay inclusión. Y por ende, no sé lengua de señas mexicana, no sé inglés y no sé ni siquiera Nahuac bien aprendido. Eh, lo poquito que sé sobre Nahuac lo aprendí en un curso que pues, tuve la oportunidad eh, de tocar este, en Nahuac. Y el curso de lengua de señas, igual una oportunidad que me salió por ahí. Pero hablamos de privilegios y de oportunidades. Eh, yo soy representante del colectivo Evaluación Justa. Este colectivo está integrado por estudiantes de toda la nación de México de diferentes niveles educativos. De educación básica, de bachillerato, de universidad. Y lo que pasó aquí es que nos dimos cuenta que nuestra propia educación es lo más injusto que pueda haber. No sé, les pongo esta situación. ¿Qué prefieren? ¿Helado de vainilla o de chocolate? A ver, levanten la mano quien prefiere el de vainilla. Ahora, ¿quién prefiere el de chocolate? Aquí la cuestión es que, ¿qué tal si soy alérgica al chocolate? ¿Qué tal si no me gusta ninguno de los dos y me gusta más el de limón? Eso es el problema de la participación o la concepción que tiene de participación el mundo adulto. ¿Creen que nada más con preguntarnos si nos gusta más el de vainilla o el de chocolate, ya estamos participando y no es así? ¿Qué tal si soy alérgica a los conos y lo necesito en vaso y seguramente conociendo el mundo adulto al final nos van a decir bueno es que solo hay helado de fresa ante esta situación pues eh, como estudiantes como minoría activa decidimos que no nos íbamos a quedar callados y que aunque no nos dieran los espacios íbamos a lograr esos espacios de escucha porque el mundo adulto no escucha la niñez, adolescencia y juventud y ahora imagínense, esto pues tiene una categoría, tiene un nombre, se llama adultocentrismo. Este adultocentrismo no solo violenta nuestros derechos humanos, los limita, sino que ahora imagínense bajo un contexto de la educación. cuando una autoridad educativa se ha dirigido explícitamente hacia su comunidad educativa? Hacia las niñas y niños. Nunca, porque somos invisibles. En la conferencia anterior se mencionaron los diálogos intergeneracionales. ¿Pero qué son estos diálogos intergeneracionales? Es algo que le hemos estado propuesto, eh, bueno, le hemos estado eh, solicitando a la Secretaría de Educación Pública de México desde hace dos años. Queremos diálogos intergeneracionales entre estudiantes de diferentes niveles educativos, con autoridades educativas, con expertos en educación y expertos en educación para dialogar por qué nuestra educación está tan mal. Pongamos un contexto. Eh, yo soy estudiante de esta universidad, para eso tuve que hacer un examen al que llaman ComiPEMS. Este examen de ComiPEMS, en un inicio yo la verdad no quería hacerlo, uh, pues tuve que hacerlo a los 14 años porque era mi única alternativa de seguir estudiando. Muy triste, pero es real. Y lamentablemente este examen evalúa todo. Menos cuánto sabes, evalúa tu nivel económico, evalúa tu género, evalúa tu raza, evalúa tu color, evalúa si perteneces a una comunidad originaria, evalúa absolutamente todo, menos cuánto sabes, que supuestamente tendría que ser el objetivo. ¿A qué me refiero con esto? A que nos evalúan como si todo el mundo estuviese en igualdad de condiciones. Y creo que es lo más utópico que pueda haber. Lamentablemente, vivimos bajo este sistema y la niñez y adolescencia somos invisibles. Con decirles que soy la panelista más joven que van a ver. Tengo 19 años y de aquí en fuera todo el resto de panelistas van a tener de 20 para arriba, quizá... Siendo muy optimistas. este pues Pero también el hecho de que yo esté aquí justo ahora es una prueba de que estamos logrando, logrando cosas. Estamos logrando la incidencia. Hay una teoría que me gusta mucho que se llama minorías activas, que la propuso Moscovici. ¿Cómo un pequeño grupo puede encontrar una ranura en el sistema e incidir en eso. Y es lo que estamos haciendo como estudiantes, como menores de edad, porque yo ahorita en este momento estoy representando a aquellas niñas niños adolescentes que no tienen la oportunidad de estar aquí. Y hablo de estudiantes de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero. Realmente somos muchos las les y los estudiantes que estamos muy preocupadas y preocupados por nuestra educación. Y no solo por la nuestra, sino por la de las generaciones que vienen. Se habla mucho de que somos el futuro del país, pero realmente somos el presente. Es decir, yo salgo a la calle y en este presente corro el riesgo de que no vuelva a casa. No es que me vaya a pasar al futuro, es ahora. Eh, llevamos dos años intentando este diálogo intergeneracional con la Secretaría de Educación Pública. Hemos sido ignoradas, eh, minimizadas y me refiero en femenino porque la mayoría somos mujeres. Eh, entonces, esto bajo el concepto de que no somos ciudadanas y ciudadanos hasta cumplir los 18. Así que decidimos, ok, está bien, pues cambiemos la constitución. Así eh, hicimos historia. Somos el primer grupo de estudiantes, de niñas y adolescentes y jóvenes que presentan iniciativas de reformas constitucionales y en la Ley General de Educación en el Senado de la República Mexicana. Fue, fue una experiencia bastante complicada porque nos presentaban... Eh, Imagínense este contexto, yo estoy sentada uh, ya preparando toda eh, mi presentación para explicar por qué la niñez y la eh, adolescencia bajo la constitución tendría que tener la ciudadanía y lo primero que nos dicen es la presentación de y la directora tal, que era la señora que estaba al lado de mí, que obviamente pues, ya se veía mayor, era de tercera edad, la directora del colectivo de evaluación justa y yo así como de Okay. Entonces, esto, tratando de explicar que realmente todavía el mundo adulto no comprende que un grupo de estudiantes no sea eh, vertical y que un grupo de estudiantes no sea dirigido por otra persona adulta detrás. Porque, pues, principalmente la crítica es, no, es que alguien les está controlando detrás. Hay, alguien, hay un adulto ahí que les anda diciendo qué hacer. No solo pasó esto, sino que también nos felicitaron de ah, muy, muy, muy bien por la persona que les está este, dirigiendo, refiriéndose a otra persona adulta. Entonces, en el caso de la niñez y adolescencia, es estarse poniendo siempre frente, diciendo que no estamos siendo dirigidas por ninguna persona adulta, que nos podemos representar solas y solos, que tenemos la posibilidad de participar y de alzar la voz. Um, ¿A qué vienen estas iniciativas de reformas constitucionales y a la Ley General de la Educación? Uh, como no tenemos la ciudadanía hasta cumplir los 18 años, pues dijimos, ok, entonces, pues vamos directo a la Constitución, proponemos estas iniciativas y ahora queremos la ciudadanía. Lo primero que saltó, o lo más polémico, fue como de, y ahora van a votar. Y ahora van a, ir con, o sea, ¿van a encarcelarlos con las personas adultas. Y todo el mundo se volvió en polémica. Pero lo que no entienden es que estamos pidiendo la ciudadanía, no que nos traten como personas adultas. No queremos ser adultos. No, gracias, todavía no. La ciudadanía es participación. Pero nunca nos permiten participar, porque menores de edad porque no tenemos opiniones propias. Pero también la participación se aprende, se desarrolla, se practica. Y no es como que de un día para otro ya sepamos participar perfectamente. Es más, ahorita hay muchísimas personas adultas que no saben participar. Y existe este miedo generacional de qué va a pasar si las niñas y los adolescentes participan. Yo entiendo, yo entiendo, fuimos criados bajo un sistema adultocéntrico que nos da mucho miedo esto, pero ante todo están los derechos humanos y al fin y al cabo este país también es nuestro. Y créanme que cuando le dan la participación, le dan la posibilidad y la voz a la niñez y adolescencia, pueden transformar continentes enteros. Hemos tenido la oportunidad de entablar diálogos intergeneracionales, de hablar con otras niñas y adolescentes de otros países de América Latina y créanme que todas las niñas y adolescentes quieren participar, quieren que sean validadas y validados, pero el mundo adulto no nos deja. La segunda eh, pues iniciativa de reforma es a la Ley General de Educación. Como colectivo, sabemos que la educación toma en cuenta a todos los sectores, a la docencia, a las tutoras, a las autoridades principalmente, porque son, ya saben, autoridades. Eh, menos a la propia comunidad estudiantil. Cuando le ha preguntado a la propia comunidad estudiantil, o sea, a las niñas y adolescentes, sobre cómo les gustaría realmente que fuera su educación, ¿qué cambios podrían haber? Se les pregunta si están felices o no, como el helado de fresa o de chocolate pero no se les está, esa no es participación en primera instancia. Y solemos confundirlo. Entonces, en los consejos, los consejos que de, supuestamente deciden todo lo de este, qué va a pasar con la escuela, que es como el día libre de las, los estudiantes al fin de, de mes, eh, en estos consejos queremos que por primera vez en la historia se incluya a la propia comunidad. Porque incluyen a las docencias, madres, incluso incluyen a ex, alumnos, pero no alumnos de ese momento. Esto es literalmente darle el micrófono a las niñas y adolescentes. Sabemos que la educación eh, antes de la pandemia ya estaba bastante mal y que la pandemia vi, vino a transparentar absolutamente todo lo que ya venía mal desde antes el problema es que las autoridades educativas pues priorizan otras cuestiones menos a la niñez y adolescencia así que pues ahora estamos esperando una respuesta sobre las iniciativas de reformas constitucionales y la ley general de educación esperemos que sí se logre y si no, de todos modos ya hicimos historia. Y vamos a seguir en esto hasta que lo logremos. Muchas gracias. Gracias Camila. No te preocupes. Muchas gracias. Ha sido súper potente lo que nos dices. Me encanta que vengas a, a este tipo de espacios a retar el, el adultocentrismo con el que cargamos. Y que sea tan claro cómo las los niños niñas niñes, adolescentes jóvenes son sujetos políticos con voz propia ¿no? muchas gracias pero bueno vamos a continuar eh, ahora es el turno de natalia quiroga natalia por favor hola a todas todos y todos es un enorme gusto estar acá para pensar y reflexionar sobre el aporte y la perspectiva y el auge de los movimientos sociales en la revitalización de las vidas políticas en América Latina. Como Camila bien lo planteó, hoy cuando hablamos de movimientos sociales tenemos que pensarlos de una manera muy amplia porque el marco eh, teórico con el que han sido pensados tradicionalmente están siendo desbordados una y otra vez con las prácticas políticas, con las prácticas cotidianas de millones de personas en el continente que nos vuelven a mostrar cómo la sociedad latinoamericana es una sociedad viva, una sociedad vital, una sociedad insurgente. Este momento en el que eh, estamos haciendo estas reflexiones enfrenta lo que he venido llamando las economías de la muerte. Las economías de la muerte no para generar un dualismo simplificador entre vida y muerte, sino para recordar lo que hemos venido pensando en este, en estos días de seminario, en donde efectivamente la crisis eh, de la naturaleza, el agobio a la madre tierra, que la intelectual que nos acompaña hoy, Moira Millán, tan elocuentemente nos ha advertido utilizando el término terricidio y la lucha que valerosamente el Movimiento Sin Tierra viene dando por la recuperación de la madre tierra que se anuda a otras luchas que en el continente se dan en todas en todas las partes de nuestro continente. Y quisiera como describir un poco de qué se tratan estas economías de la muerte que hoy eh, los movimientos sociales se están enfrentando. Primero tiene que ver con una radicalización de los discursos del individuo que enmascaran en la visión del consumo, en la visión eh, de los placeres derivados del consumo ilimitado de bienes comunes, eh, de los bienes de consumo, una lógica jerárquica colonial patriarcal desigual, que ha implementado una necropolítica que hace que hoy las vidas de las personas más empobrecidas no cuenten, que las vidas de las personas indígenas no cuenten, que la vida de las personas negras no cuenten, que la vida de las… Millones de mujeres que en este continente diariamente son asesinadas no cuenten, que la vida de las niñas, niños y niñas no cuenten. Esta necropolítica está contando con un discurso neoliberal radicalizado. Por eso lo que estamos viendo es un auge de los discursos de la derecha, que son discursos contra las migrantes y los migrantes y las migrantes, contra las mujeres y sobre todo las mujeres racializadas, tenemos en Bolsonaro un ejemplo exacerbado de esa lógica de odio a las mujeres, una lógica de la propiedad privada como elemento organizador que subordina... Todos los demás derechos. Y esa lógica ha exacerbado la idea de que lo político tiene que estar completamente subordinado a la lógica del homo economicus. Muchas veces decimos que una sociedad de mercado solo funciona una economía de mercado. Y efectivamente, la expansión ilimitada de las lógicas de mercado hacen que hoy los espacios de lo común estén arrinconados en todo el continente. La profundización de las políticas neoliberales implica lógicamente una profundización de las lógicas patriarcales. Tenemos que entender que las luchas feministas son luchas estratégicas para derrotar al neoliberalismo. Una de las principales victorias del neoliberalismo ha sido convencer a las mayorías, que cada quien debe vivir con los recursos que tiene y que el problema de la reproducción de la vida es un problema del cuerpo de las mujeres. En los tiempos de la pandemia lo vimos con mucha claridad. Los tiempos de trabajo de las mujeres se acrecentaron a la vez que sus ingresos monetarios caían dramáticamente. Esta lógica patriarcal no solamente afecta dramáticamente a las mujeres urbanas, afecta también dramáticamente a las mujeres en los ámbitos rurales y a los cuerpos feminizados en los ámbitos rurales en donde hay un avance sobre todos los espacios del control de las condiciones para la reproducción de la vida y eso no solamente tiene que ver con la concentración de la tierra que en nuestro continente es más del 80% si hoy tuviéramos que elegir una lucha estratégica esa lucha es por la democratización de la tierra. América Latina es el continente más urbanizado de todo el planeta Tierra y eso no tiene que ver con una elección de los pueblos de vivir en centros urbanos, tiene que ver con esta concentración de la tierra que en América del Sur del sur alcanza el 85%. Por eso vemos que en los tiempos de pandemia América Latina está sobre representada. En los grupos que fueron, eh, que murieron a causa del COVID-19. Y eso tiene que ver con las condiciones hiper precarias en las que se habitan en las ciudades. Contra esas lógicas de la muerte, contra esas economías de la muerte, Camila, por ejemplo, nos muestra la vitalidad y la diversidad que hoy toman los movimientos sociales. Uno de los elementos de convergencia y de renovación de los movimientos sociales no solamente tiene que ver con ponerle límites concretos a la ampliación del mercado sobre los espacios de la vida. Recordemos que en Colombia vivimos un paro nacional que comenzó el 28 de abril del 2021 con eh, antecedentes de luchas y movilizaciones de todos los sectores sociales y con un fuerte protagonismo de las adolescentes, los adolescentes, y que este, este paro nacional se mantuvo hasta enero de 2022. Entender esa capacidad y esa persistencia de la ocupación de las calles, de la ocupación de las carreteras, tiene que ver con entender que ha habido una revitalización de la movilización que viene de la mano con la profundización de la comprensión de los feminismos. Porque si ustedes recuerdan, tanto en Chile como en Colombia, la, el performance de las, de las movilizaciones tenía mucho que ver con, el, con la emergencia de la primera línea. Y si ustedes veían quiénes estaban en la primera línea, eran... Madres, por ejemplo, en Colombia hubo una, línea, una primera línea de madres que jugaban un papel muy importante porque era un papel ético, era un papel que ponía en el centro de la vida, los comedores comunitarios que sostuvieron la alimentación de las personas que estaban movilizadas la manera como una articulación incluso entre clases sociales, cuando vemos la presencia del movimiento estudiantil, lo que nos encontramos es que en un país como Colombia, en donde el no hay derecho a la educación porque la educación es un mercado y donde hay una profunda segmentación entre las edu entre las universidades privadas y públicas se logró una articulación entre jóvenes que no se dejaron separar por los diferentes estamentos y prestigios que están relacionados con el costo de la educación universitaria. Y ellos también lograron articular un grupo de profesionales del campo de la salud, del campo de la psicología, del campo del derecho y de distintos espacios que generaron una lógica de cuidado que logró sostener la movilización social durante tantos meses. Y esto es muy importante porque siempre decimos que las luchas en América Latina son luchas por la reproducción de la vida. En América Latina tenemos una enorme tradición de innovación teórica que surge de la lucha por el control de las condiciones de la reproducción de la vida. Todos y todas y todos sabemos de las luchas, por la tierra, la lucha por el agua, por la luz de los barrios populares, la lucha del campesinado por garantizar el acceso y por sostener la tierra, son luchas que han sido históricas en nuestro continente, pero que hoy esas luchas de los movimientos campesinos, indígenas, afro populares también están construyendo una nueva manera de entender lo político y la vida. Y ahí lo que tenemos es un protagonismo muy importante de la manera como, por ejemplo, las mujeres negras, las mujeres indígenas, las mujeres campesinas, nos proponen conceptos como el Ubuntu, ¿no?, que nos proponen las mujeres negras en las que nos plantean que nuestra vida depende de las vidas de los otros, es decir que la radicalidad de la vida depende de la buena vida que tienen no solamente las personas que hacen parte de nuestra comunidad, sino el territorio que habitamos y por eso para terminar quisiera plantear que uno de los desafíos más importantes que tenemos en los movimientos sociales es profundizar esta feminización de las luchas y de las políticas, decimos que hay una feminización de las luchas de los movimientos sociales porque aquello que el neoliberalismo quiere volver privado y femenino que es el cuidado de la vida es el eje de las movilizaciones y el eje de la ruptura de la legitimidad del movimiento neoliberal, cuando salimos a la calle y reclamamos por vivienda, por salud, por educación, por los fundamentos de la vida misma, el modelo neoliberal se queda sin la legitimidad que le da el discurso de la individualidad, de la meritocracia y del neoliberalismo y por eso la revancha es hoy sobre todo contra las mujeres porque efectivamente desestabilidad, desestabilizar el modelo patriarcal colonial, ese modelo etario adultocéntrico es el corazón de la legitimidad del neoliberalismo y por eso efectivamente desde todos los lugares que ocupamos, hoy más que nunca tenemos que afirmar las luchas feministas de las mujeres negras, indígenas, campesinas, populares, Niñas, niñas, adolescentes, como un elemento central para garantizar una expansión de las luchas por la vida y contra la muerte que nos impone el neoliberalismo. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Definitivamente, ¿no? Este, yo te escuchaba y pensaba en Franz Hinkelambert, que decía que el capitalismo es la ideología de la muerte. Pues, como dicen, acá estamos este, feministas. Eh, defensa de la tierra, niños, niñas, eh, todas las alternativas eh, para la defensa de la vida. ¿no? Y eso eso creo que es muy valioso. Muy bien, ahora le vamos a dar la palabra a Rosana Fernández, por favor. Buenas tardes, camaradas. Voy a hablar en portugués. Eh, tenemos varios brasileiros y brasileiras. ¿Ah? Lula presidente. Vamos ahí. Quero trazer aqui, num primeiro momento, alguns dados para a gente considerar como estamos nos articulando, nos organizando, enquanto movimento campesino no Brasil, que tem como um projeto estratégico a transformação da sociedade brasileira. Desses dados... Quero trazer que, no Brasil, nós temos 214 milhões de pessoas. Nós temos uma extensão territorial de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Nós temos 4 milhões de famílias sem terra. Nós temos... 30 mil fazendeiros com mais de mil hectares. Nós temos 350 mil fazendeiros que têm de 200 a mil hectares de terra. Nós temos 57 empresas transnacionais que controlam a produção brasileira. Esse é o contingente do agronegócio no Brasil. Nós temos 11 milhões de pessoas que ainda não foram alfabetizadas. Nós temos 668 mil pessoas que foram a óbitos nesse período da Covid-19. E hoje, de acordo com o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia, nós temos 33 milhões de pessoas que não têm o que comer no nosso país. Além disso, temos mais da metade da população, ou seja, 58% que não comem adequadamente todos os dias. Nós não podemos esconder esses dados. Nós não podemos aceitar esses dados. Nós temos que compreender quais são as causas que levam a termos esta realidade no nosso país. E nós não temos dúvida de dizer que a maior causa, como já disse a nossa camarada Natália, é a concentração fundiária. Porque no nosso país nós temos dois projetos em jogo. Um projeto da morte do modo de produção capitalista na agricultura brasileira, que está concentrado nos interesses do agronegócio e do latifúndio e que atuam conforme a correlação de força que tem nos governos em cada período histórico. E aqui, de forma muito breve, dizer como que em cada período, nessas últimas duas décadas, tem atuado o governo federal brasileiro. No governo de Fernando Henrique Cardoso, atuou de certa forma que combatia o latifúndio, mas priorizava o modelo do agronegócio e desprezou totalmente a agricultura familiar, dizendo que essa, esse modelo de agricultura é atrasado. No governo Lula e Dilma, combater o latifúndio, apoiar a agricultura familiar, mas também apoiar o modelo do agronegócio. E no governo atual, a prioridade é o latifúndio e o agronegócio e combate a agricultura familiar camponesa com a destruição da reforma agrária e de todas as políticas públicas que poderiam contribuir com a organização da agricultura familiar camponesa. Além disso, a atuação do Parlamento Brasileiro segue a correlação de força determinada pelos governos e atua para viabilizar suas prioridades, como aconteceu em outros momentos. Além disso, o Poder Judiciário como o um espaço da burguesia, também segue a correlação de força determinada pelo Estado e pelos governos e age da mesma maneira, reprimindo as organizações populares, criminalizando as organizações populares e inviabilizando os nossos projetos. Além disso, a imprensa burguesa brasileira também é um espaço de poder político da burguesia e atua para viabilizar os projetos na agricultura do capital. Esse é o um modelo do agronegócio que, nesse período da pandemia, aprofundou a crise do modo de produção capitalista, que aprofundou os crimes ambientais, que aprofundou as mudanças climáticas que afetam a todos. A pandemia pode colocar em evidência a fome, mas também, desta maneira, evidencia a contradição que esse modelo do capital tem para com o povo brasileiro. Nós queremos aqui reafirmar o nosso projeto de agricultura familiar camponesa, o projeto de vida, que é o oposto do que o projeto do capital para a agricultura no, no Brasil está tendo com mais força. Nesse sentido, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que existe há 38 anos, que organiza aproximadamente 350 mil famílias, nos territórios de terras conquistadas, os assentamentos que organiza a produção de alimentos saudáveis e que nesta pandemia, nesses últimos dois anos, visibilizou o resultado da reforma agrária quando os nossos assentamentos, quando as nossas famílias puderam distribuir solidariamente alimentos nas periferias urbanas brasileiras, porque a agricultura familiar camponesa produz comida, produz pelo menos 70% da comida que o povo brasileiro come, diferente do agronegócio que produz commodities. Então quem alimenta o povo brasileiro? A agricultura familiar camponesa, diante de um projeto que nós acreditamos É, no caso do MST, um programa de reforma agrária popular, que vem sendo debatido e que vem sendo implementado e que tem dado resultados quando a gente vê a quantidade de toneladas que estamos produzindo nas, nos assentamentos, nas cooperativas, além do que fazemos na área da educação, da formação, da saúde e dos cuidados de maneira geral. Então, é esta este projeto de agricultura que nós defendemos, um projeto baseado na agroecologia, um projeto que protege a natureza, que protege a biodiversidade brasileira, que alfabetiza companheiros e companheiras que são analfabetos lá nos territórios, que possibilita o emprego de mais de 5 milhões de de pessoas, que desenvolve a economia do município, onde estão localizados os nossos assentamentos, enfim, é um projeto de vida. E para finalizar, neste momento histórico que estamos vivendo no nosso país, da conjuntura eleitoral brasileira, nós queremos dizer que a solidariedade, como foi a questão inicial, a solidariedade deve ser de classe, deve ser de projeto, deve ser nacional e internacional, para a gente poder recolocar as lutas de massas nas ruas, porque o povo brasileiro é um povo de luta. Nós não estamos acomodados. Nós vivemos uma conjuntura difícil, complexa, mas estamos com força para retomar isso neste momento que o cenário nos coloca esta possibilidade. Nós queremos fazer da campanha Lula-presidente uma campanha de organização do povo através dos comitês populares, sabendo que não basta eleger mais uma vez Lula-presidente. Se o povo não sustentar esse governo, e se o povo não fizer com que esse governo tenha força para fazer um governo do povo brasileiro, não vai resolver as questões sociais do nosso país. E por último, os companheiros e companheiras, nós temos o desafio de fazer a guerra ideológica também no nosso país. Nós estamos na batalha das ideias. Nós temos narrativas diferentes para determinadas questões e nós precisamos utilizar de todas as ferramentas possíveis para colocar o projeto da classe trabalhadora visibilizado na sociedade brasileira. Nós sabemos que esses são objetivos a curto prazo, mas nós precisamos enfrentá-los para que a gente possa construir a médio e a longo prazo, e conquistar o projeto estratégico da classe trabalhadora. E assim, seguimos acreditando, nos esperançando, como nos ensina Paulo Freire, a termos uma pátria livre porque seremos vitoriosos e vitoriosas. Muito obrigada. Muitas graças, Rosana. Súper potente, ¿no? de, además, desde uno de los movimientos que más nos ha enseñado en América Latina, eh, que ha enfrentado al capitaloceno, al antropoceno con toda su, su fuerza. Muy bien, muchas gracias, Rosana. Ahora vamos a pasar con Moira Millán Mapuche. Adelante, por favor, Moira. Hola, hola. Mari Mari Compuche, Mari Mari Languen, Inche Ayulen Tañipuque, Kume Tufachi Traún. Una alegría estar en este encuentro. Está la también, Elisa, acá, Loncón, allá. Mari, Mari. Ya, ya, ya, ya. Ahí estamos, pues, Mapu, Gulumapu, representado. Bien. Saben que eh, acepté a regañadientes venir a Claxo. Probablemente esta sea la última vez que acepte estar. Hace años atrás, cuando se desarrolló en Buenos Aires el, la mesa de mujeres indígenas. Eh, fue puesta en un lugar diminuto donde se colocaban los artículos de limpieza. Se vació esa sala de la limpieza para que las mujeres indígenas trajéramos la voz. Por supuesto no podíamos estar ahí asinadas, entonces nos rebelamos y salimos todas juntas a tomar el auditorio. Y pensé... Pensé, este es el lugar en el que lo, nos coloca la academia, la intelectualidad europeizante. Ese es el lugar que piensa que debemos ocupar las mujeres indígenas. Soy mapuche, pero voy a hablar en nombre de la plurinacionalidad que habitan los territorios en esta Argentina eurocéntrica, esta Argentina que se cree hasta ahora la Europa de Sudamérica, la Argentina racista, esa Argentina que parece tener eternamente la narrativa de que todos venimos de los barcos, y se niega a ver la contundente realidad de la plurinacionalidad de los territorios, de que muchos, millones, no bajamos de los barcos, sino de los cerros, de las montañas, de los bosques, de los lagos. El panel se llama Movimientos Sociales en Latinoamérica, ¿no? Y digo, ¿qué tengo que hacer yo acá, Uno, en un panel con semejante nomenclatura? No encajo, pertenezco a un movimiento telúrico, no social. Los pueblos indígenas no somos movimientos sociales, somos naciones telúricas, preexistentes a las repúblicas coloniales, preexistentes a los estados-nación. El otro tema, Latinoamérica. No somos latinos, el Mapudungún, no, Elisa, no es un idioma latino, no vino con los barcos. Somos Naciones Ancestrales, somos indo no somos Latinoamérica, y cada vez que reafirmamos Latinoamérica, asumimos el reduccionismo en donde queremos construir esa geopolítica de la invasión y de la colonización permanente. Como Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, honrando la palabra y el caminar de mis hermanas, decimos no queremos más tutelaje ideológico, no queremos más que nos encasillen en categorías investigadas y creadas por la academia, la academia que tiene mucho por disculparse con las naciones indígenas, porque la academia ha sido extractivista, porque la academia durante siglos ha justificado los genocidios, esa academia que intenta reciclarse, que intenta ponerle un colorido, un multicolor, habla del eh, plurilingüismo, habla de la pluriculturalidad, habla incluso de la plurinacionalidad, esa academia está muy lejos de poder entender el camino, el sendero hacia esa revolución verdadera y necesaria en la que tenemos que confluir como humanidad. Porque hay algo que nos hemos olvidado nos hemos olvidado que somos terrícolas y que todas las vidas importan, no solamente la vida de los pueblos y de la humanidad, la vida de todas las fuerzas, esas categorías terribles, economicistas, que hablar de recursos naturales, cuando yo escucho a los gobiernos progresistas que se embisten de narrativas revolucionarias y dicen los recursos naturales para nuestro país... Nosotros como naciones indígenas entendemos que son elementos vitales y no vamos a permitir, si la derecha o la izquierda, o, o la centro derecha o la centro izquierda, o los distintos posicionamientos que emergen al calor de la búsqueda del poder, venga a disfrazar la muerte. No vamos a permitir dulcificar la muerte. Somos cosmocéntricos, latimos, nuestro corazón late con la tierra. Mapuche significa gente de la tierra. No podríamos construir nuestra cultura, nuestra espiritualidad sin territorio. En Argentina, en Chile, estos estados republicanos coloniales acusan a mi pueblo de ser terrorista. El terror lo tienen los latifundistas, el terror lo tiene la sociedad rural, el terror lo tienen las transnacionales, porque saben que si nos paramos como mapuche, la tierra tiene una oportunidad, porque saben que no nos vamos a doblegar y que vamos a luchar, y si es necesario abonar con sangre, lo haremos para que la tierra pueda continuar viviendo. Porque la tierra no necesita de los humanos. Cuando Greenpeace, y perdón que los menciones, o cuando tantos otros premiados del ambientalismo dicen que vamos a salvar el planeta, es ridículo. La tierra se mueve, se sacude y se saca uno de las pandemias más grandes que es la humanidad. Nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros ancestros, con nuestras ancestras y con el ecosistema perceptible, con los puñén, con las fuerzas espirituales que en ellas habitan. Y les traigo acá desafíos. El desafío de no asumir de manera dócil la mentira. Esos gobiernos progresistas que reconocen los derechos humanos, pero que no reconocen los derechos fundamentales de los territorios, que no reconocen los derechos fundamentales y vitales de los pueblos. Esos gobiernos progresistas son cómplices del terricidio. Y no me, y no señalo acá eh, a la derecha fascista, que para mí no hay una, un neofascismo, una nueva derecha, es la misma derecha de siempre, con los apellidos oligarcas que bajaron de los barcos, son los herederos de sus ancestros que no han sido juzgados porque hay impunidad. Y le digo a las compañeras feministas, vamos contra el patriarcado, empecemos a desmonumentalizar a todos los patriarcas violadores que deshonran con su nombre las calles de las grandes ciudades y los monumentos. Nos tenemos que encontrar, nos tenemos que encontrar y para encontrarnos, le pido algo muy importante a la Academia. Le pido algo muy importante a Winkalandia. Por favor, cállense. Por una vez en la historia de la humanidad, cállense. Y empiecen a escuchar esa frase, esa desafortunada frase de darle voz a los que no tienen voz. No es real. Todos, todas, todes tenemos voces. Lo que hay son tapones colonialista, que no quieren escuchar. Que seamos inaudibles para cierto sector del poder es una intencionalidad política. Y la academia va a tener que revisarse e interpelarse si quiere caminar junto con los pueblos hacia este movimiento telúrico, un movimiento que no surge de nuestra capacidad racionalista, que no surge de nuestro intelecto. Ese movimiento telúrico está surgiendo de la propia tierra, de los espíritus que en ella habitan, y nos están diciendo... Amorosamente que todavía estamos a tiempo, que todavía estamos a tiempo. ¿Saben las veces que lloro frente al leufu, al bosque, a los animales y me siento avergonzada de ser humana? Quisiera ser cualquier otra especie y no ser humana, porque me avergüenza, me avergüenza lo que estamos haciendo. Y lo digo, lo estamos haciendo a pesar de que la política terricida es muy clara, es el capitalismo son las transnacionales con nombre y apellido, son los latifundios con nombre y apellido, son los gobiernos con nombre y apellido, pero ¿saben en qué? Nosotros estamos contribuyendo con nuestro miedo, porque la pandemia es el peor de los... El peor, la peor pandemia es el miedo, y el miedo es que permite inocular nuestra falta de autoestima como pueblos. Nosotros no tenemos memoria de todos los logros. Recién la compañera hablaba de la correlación de fuerza. En Chubut, Hemos tenido una correlación de fuerza superadora. El pueblo de Chubut fue capaz de frenar la so zonificación minera, pero tuvo miedo de decapitar ese orden político que va a perpetuar una y otra vez el, la amenaza minera. A veces, cuando logramos llegar hasta ahí, no nos animamos a quitar a esos gobiernos. No creemos que tenemos capacidad de autogobernarnos, no creemos que tenemos la sabiduría ancestral para hacerlo. Y tenemos que sacudirnos de miedo y tenemos que confiar en la capacidad organizativa de los pueblos, porque cuando ha llegado la pandemia, muchos estados, nación, muchos gobiernos, utilizaron ese contexto, esa coyuntura para seguir matando, para seguir invadiendo. Y saben quiénes fuimos capaces de protegernos, de curarnos, de acceder incluso a esa salud que se nos negaba, los pueblos, los pueblos organizados, hay sabiduría en los pueblos. Y esa sabiduría no tiene que caer en manos de las transnacionales extractivistas. A veces, estudiantes, estudiantes, ustedes llegan con su corazón Solidario, como decía el compañero, y vienen y dicen, vengo a la comunidad mapuche, me gustaría ayudarles, estoy haciendo una tesis de las plantitas medicinales y le recibimos y le compartimos nuestra comida y le compartimos nuestros saberes. Y esa tesis después es traficada y vendida por las universidades a las transnacionales. Y esa inocente criatura nos trae la peor de las pesadillas. Por eso empezamos a regular la intervención de la academia dentro de los territorios. No vamos a permitir más extractivismo. Categorías que la academia. Vamos a hacer un diccionario de malas palabras y un diccionario de buenas palabras. ¿Qué les parece? Malas palabras migrante. No tiene que existir más esa categoría porque estamos reforzando la geopolítica de los estados invasores. Vamos por nuestro derecho transhumante como humanos y eso lo tenemos que arrebatárselo al sistema, lo tenemos que lograr. Cada vez que nosotros, nosotras, las naciones indígenas, caminamos por los territorios de Indoamérica no lo estamos haciendo en calidad de migrantes. Hemos sido siempre pueblos transhumantes y debemos mirar desde esa reciprocidad, desde ese respeto, desde esa igualdad a los pueblos del mundo. Una categoría que me parece terrible, que reduce un montón, es cuando hablan de etnicidad. Es muy, muy de la academia hablar de étnico, porque les incomoda hablar de naciones, porque naciones configura y constituye un concepto de derecho amplificado. Porque si nosotros hablamos de naciones indígenas y no de etnias, etnia sería solo el componente cultural. Como naciones indígenas hablamos de territorialidad. Y ahí se crea una tensión política. Le disputamos a los estados, nación nuestro derecho a ser, estar y vivir de acuerdo a nuestro modo de habitar los mundos. Y puede ser posible dentro de este sistema, no. Cuando ustedes, muchos de ustedes creen que los pueblos indígenas queremos estudiar, queremos integrarnos, el integracionismo es muerte. Queremos desintegrar este sistema, todo lo contrario. Ya tengo que cerrar. Bueno, tal vez después de esto no me vuelvan a invitar, pero tampoco tengo muchos deseos de volver. Me parece sí que es necesaria una alianza entre los pueblos. Me parece sí que las naciones indígenas tenemos la responsabilidad histórica en esta crisis civilizatoria de recuperar el pensamiento ancestral. Me parece necesario que todas esas articulaciones se puedan, se puedan dar desde la honestidad y desde la identidad de cada quien quiere pelear esta gran batalla por la vida. Tenemos la invasión de una matriz civilizatoria de muerte. Todo lo que trae esta matriz civilizatoria no responde a la vida y tenemos que construir una nueva matriz civilizatoria, una matriz civilizatoria por la vida. Y ahí es muy necesario que las voces de las naciones indígenas, que las voces de la naturaleza, que todas esas voces inaudibles para el sistema puedan ser escuchadas. Pero no ser escuchadas como un objeto de estudio, cosificadas y ofertadas, ser escuchadas para permitirse ser atravesados, atravesadas y atravesades en sus vidas cotidianamente para la transformación y la revolución verdadera. No nos conformemos con la mediocridad de paliativos, no nos conformemos con una democracia que está obsoleta, porque está en crisis también la representación. No nos conformemos creyendo que eternamente, sosteniendo estos modelos repúblicas coloniales, vamos a alcanzar el buen vivir como derecho. No va a ser posible, porque todo este sistema está pensado para la muerte y no para la vida. Tenemos derecho, tenemos derecho al buen vivir, tenemos derecho al buen morir. La pandemia, la pandemia dejó muy claro la diferencia de cómo transitaron este virus, esta pandemia, los pueblos que vivían en territorios con autonomía para alimentaria, con resguardo, con conocimiento ancestral medicinal y los pueblos hacinados en las megaciudades donde ni siquiera tuvieron el derecho de despedir a sus seres queridos. Las megaciudades tampoco pueden sostenerse en el tiempo, también son parte del terricidio. Hubiera querido hoy hablarles de la diferencia entre geopolítica y cosmografía. Hubiera querido hablarles sobre terricidio, de la feminización cosmogónica que se está produciendo. Son muchos conceptos que vienen amasados desde el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Pero quería traerles este clamor desde el movimiento. Y es el clamor de las mujeres que estamos en los territorios poniéndole literalmente el pecho a las balas. Necesitamos una academia comprometida una academia que pueda ser puesta al servicio de este objetivo verdaderamente revolucionario que es el buen vivir como derecho, no solamente para las naciones indígenas, sino para toda la humanidad y para el mundo. Romén Mañún, Feika Mutem, es todo, gracias. Muchas gracias, Moira. Ojalá que sí regreses, es importante... Eh, llevar adelante el proceso del que se hablaba ayer, ¿no? de descolonizar la academia, que tú estés acá, que todas las compañeras estén acá, eh, es valioso, es importante y es necesario para Guaymapu, para Viayala, para Tijuanacu, para todos lo, los territorios diversos que habitamos, es importante comenzar estos procesos, así que ojalá que te animes a seguir viniendo. Bueno, voy a ser re informal, vamos a ponernos todo de pie y le voy a enseñar un grito. Vamos a incorporar esa fuerza. Ya, ya que vino a irrumpir en la academia, <risa> termino cerrando. Hay un grito que hacemos el movimiento de mujeres indígenas, eh, hemos tratado de colocar en agenda la plurinacionalidad de los territorios y decimos plurinacionalidad, fuerza ancestral, pero lo tenemos que sentir, tenemos que creer en esa plurinacionalidad, porque se habla mucho del internacionalismo, vamos a incorporar también la fuerza plurinacional de los territorios, ¡Plurinacional! ¡Fuerza Ancestral! ¡Plurinacional! ¡Fuerza Ancestral! ¡Plurinacional! ¡Fuerza Ancestral! ¡Ya, ya, ya, ya, ya! ya Muchas gracias. Así, así vamos comenzando, rompiendo la formalidad, a romper las instituciones que, que nos tienen aquí eh, en cuestión. Pero bueno, para cerrar esta mesa, un par de minutitos breves les pediría a cada uno, después de habernos escuchado, eh, para dar el cierre. Entonces, empezamos por David. Yo quiero escuchar más, no sé qué decir. No, fue, fue muy fue fascinante escuchar de, de, de cada quien. Y, y estaba pensando más en mi perspectiva, precisamente como un gringo, hablando de cómo, cómo ve el imperio... Todo eso. Porque obviamente, bueno, yo perdón, estoy un poco agotado porque acabo de volver de Los Ángeles de esa cumbre de exclusión que es un fracaso muy bonito en los Estados Unidos. Y ahí podemos ver que ese imperio de los Estados Unidos, que sus gestos tradicionales no llegan muy bien. La exclusión, la dominación, la manipulación. Entonces es un momento histórico estamos al borde de un triunfo de la política de la vida en brasil en colombia obviamente tenemos muchas críticas de esos gobiernos y proyectos de progresismo pero que re representan un avance seguro pero no tampoco quiero ser triunfalista en ese sentido porque hay mucho gas mucho petróleo en el tanque en del imperio y que tengo sí mucho miedo de que estamos que quiero ser muy realista, muy claro, de riesgo de que estamos entrando en una nueva década oscura en toda América Latina, con la mezcla de crisis climático, de deuda, de hambre, hambruna en todas partes de la región y del mundo, es decir, que yo sí tengo miedo. Y, y la importancia de, de recuperar, ese sentimiento de solidaridad internacional, pero de lucha, de escuchar precisamente los pueblos indígenas, de cómo podemos avanzar rumbo a hombro, va a ser muy, muy importante, porque yo veo una década muy difícil, un avance importante en esa nueva ola de progresismo, pero unos, unos planes que están hacheando en Washington para combatir deshacer y derrotar el progresismo y la lucha precisamente por la vida en toda la región. Entonces espero que podamos seguir avanzando juntos, incluso toda la galería aquí en estas luchas. Estoy muy agradecido compartir esa mesa con todos ustedes. Gracias. Gracias. Eh, ahora le damos la palabra a Camila. Pues primeramente muchas gracias, estoy bastante feliz de estar aquí el día de hoy en la mesa con ustedes. Eh, yo al inicio, antes de ser activista, yo no sabía que podía participar. Por más así que suene, realmente antes de enterarme que realmente podía hacer algo, nada más procedía a enojarme, porque el sistema... Siempre he estado en contra, pues, tanto de mí como del colectivo. En primera, pues, soy mujer, eh, no soy de clase alta. Y una ocasión, alguien me dice, ok, pero entonces, ¿por qué no haces algo? Y yo así con cara de, ¿eso se puede? Y me dicen, pues, sí. Ahí ya, ¿eso bastó? para que yo empezara a organizarme con mis compañeras y mis compañeros, para entonces fundar el colectivo Evaluación Justa, porque nos enteramos que podemos participar. Muchas veces no nos enteramos de esta participación hasta que somos personas adultas, o en muchas ocasiones nunca nos enteramos. Pero la incidencia política y lo que estamos haciendo como colectivo es un descubrimiento que empezamos a desarrollar y nos empezamos a organizar, y que ahora viéndolo desde perspectiva, me da mucho miedo que tantas niñas y adolescentes continúen sin saber que pueden participar, que pueden hablar, y que lo que dicen es válido. Pues también invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, hacemos mucho contenido entre nosotras y nosotros, eh, contenido bastante valioso, ¿no? como estas concepciones de ¿por qué no decir menor? ¿Cuándo usar infancia? Palabras que posiblemente se nos hagan como muy comunes usar y que nosotras y nosotros les explicamos bajo qué contexto se usan o de plano no se deben usar. Empezamos a generar contenido, a buscar medios, en este caso virtuales, para poder seguir incidiendo políticamente. La pandemia, bueno, para el colectivo, fue una oportunidad de encontrar nuevas formas de organizarnos, nuevas formas de, bueno, de realizar estos eh, conjuntos de estudiantes donde podemos dialogar, donde podemos debatir, donde podemos ver qué es lo que está pasando con nuestro país. México es un país en guerra. Lo he estado ya desde hace muchos años, pero nadie lo ve, nadie lo escucha. Es como una guerra silenciosa. Y la educación se ve afectada claramente. Como niños y adolescentes, créanme que tenemos muchas ideas. Queremos hacer infinidad de cosas. Pero en lo que vamos avanzando, cada vez nos ponen más topes que, si ya no hay dinero y tengo que ir a trabajar, ¿qué va a pasar con la escuela? Los movimientos sociales deberían empezar a tomar en cuenta la niñez y la adolescencia. Se olvidan mucho de que existimos, de que somos personas, de que somos sujetos de derecho y que también estamos implicados en todos los temas. Y pues muchas gracias por el espacio. Gracias, Camila. Hola, hola, sí estoy. Ah, gracias, Camila. Eh, ahora vamos con Natalia, por favor. Yo creo que Moira nos ha planteado un desafío que debemos profundizar y es efectivamente esa academia que ha acompañado las economías de la muerte, esa academia que acompaña la disciplina que justifica el neoliberalismo, esa academia que acompaña el extractivismo, esa, esa academia que ha estado diseñada para profundizar las lógicas del mercado está hoy en decadencia y está en decadencia porque efectivamente la muerte que trae esta crisis civilizatoria permite que justamente podamos hoy reconocer el conocimiento y aprender de mujeres como moira y como roxana y como muchas otras compañeras que están en la lucha creo que lo que nos muestra eh, esta inflexión en la que está el continente es una inflexión en que los conocimientos que nos sirven son los conocimientos que son gestados al calor de las luchas por la vida en el continente y creo que eso es lo importante que efectivamente es un momento en que se desestabiliza por completo la idea de un conocimiento que ha sido eurocentrado, que ha sido androcéntrico, que ha sido un conocimiento de edificios, de instituciones, de los lugares blanqueados, sino que efectivamente en las calles, en, en, las, en los barrios, en los territorios, ahí estamos, con, en las escuelas, en los movimientos se está construyendo otra forma de entender el mundo y creo que esa es una enorme oportunidad, creo que efectivamente Hoy la construcción del conocimiento, la academia, desborda por mucho el canon colonial, el canon moderno. Y creo que eso es uno de los principales eh, aportes para, o uno de los principales fundamentos de la esperanza que tenemos hoy por transformar estas economías de la muerte y transformar estas lógicas en lógicas de vida. Muchísimas gracias, compañeras. Gracias. Rosana. Apenas dizer que temos muito o que fazer, temos muito trabalho pela frente para a gente poder ir alcançando os nossos objetivos e construindo um projeto, de fato, da classe trabalhadora latino-americana, porque nós entendemos que o inimigo é o mesmo, é o imperialismo, é o modo de produção capitalista que repercute de formas diferentes nos distintos países, mas nós temos que combater apenas um, que está globalizado, internacionalizado. Então, desde Brasil, desde Colômbia, desde Argentina, desde México, desde onde estejamos, que o povo em luta possa fazer as mudanças que tem já construído historicamente. E que possamos, ao construir essas mudanças nas nossas sociedades, nós possamos também construir mudanças de valores humanistas e socialistas em cada um e em cada uma de nós. Nós estamos vivendo também, para além da crise política, econômica, ambiental e tudo que nós já sabemos, também uma crise de valores humanistas. Então é preciso fortalecer a solidariedade, o companheirismo, o respeito, enfim, para que a gente possa, então, construir uma sociedade emancipada com sujeitos emancipados. Muito obrigada e um abraço. Para, para cerrar quizás eh, hay algo que, que me da mucha esperanza, eh, me, me, re, me, trae, me vuelve a habitar de, de alegría y es ver eh, la urdimbre firme que se está tejiendo entre, sobre todo, eh, las, mujeres, eh, las mujeres y las disidencias. Porque frente al dolor, al dolor de la agresión, al dolor de también de ese extractivismo de nuestros cuerpos territorios, nos pudimos encontrar desde pertenencias distintas y pudimos armar un movimiento global de defensa de esos cuerpos territorios. Me parece que ese modelo serviría para repensar cómo vamos a ir articulándonos entre todos los sectores sociales, académicos, intelectuales, los pueblos, nuestras prácticas, cómo poder construir ese buen vivir como derecho. Y, eh, y en ese sentido me parece muy muy importante que los pueblos indígenas asumamos un eh, papel protagónico en la, el proceso de transición. Porque no vamos a llegar a esa revolución de, de un momento a otro, va a haber un proceso de eh, transición y en ese proceso de transición vamos a tener que ser lo suficientemente sabios y pacientes, como dicen nuestros hermanos indígenas norte, con nuestros hermanos menores, con nuestras hermanas menoras. Y vamos a tener que eh, tratar de empezar a permear ese cuifiquimún que hablábamos con la Lambien Elisa, el pensamiento ancestral para recuperar las bases ideológicas de una Indoamérica que sí se desenvolvió y se desarrolló en libertad y con ecosistemas resguardados. Esa Indoamérica tenía una base ideológica del buen vivir y de la reciprocidad. Y creo que estamos a tiempo, creo que Indoamérica está a tiempo, no así tanto Europa y otras partes del mundo, pero Indoamérica tiene una oportunidad. Por favor, les pido, no dejemos que se nos escape. Bueno. Eh, les invitamos a todos, todas, todes, que acompañen las actividades que vienen por la tarde en Claxo, hay muchos foros, muchas mesas, muchas gracias por la escucha. Eh, espero que esta mesa sirva para escucharnos, pero también para comenzarnos a vincular. Como dicen acá en México, como decimos acá en México, hasta que la dignidad se haga costumbre. Gracias.